Así que aquí es... Tōgenkyū Así que posee la tarjeta de membresía Adelante, bienvenido Ah, mi impertinencia, pero aquí no se admiten niños Es una excursión de campo Tú no has visto nada Mil disculpas, pero... Podría causar problemas a los otros residentes y... Ella no causará problema alguno ¿Entiendes? He entendido